como se puede notar esto es una aula invertida ustedes es, han escuchado aulas invertidas esto es una conferencia invertida normalmente lo que ocurre es que se manda eh, un video antes de una conferencia para que en su propio tiempo cuando tengan tiempo y pueden eh, escuchar y escuchar la grabación y se pueden eh, tomar notas mientras están escuchando y después pedimos una reflexión o algunas preguntas basado en esta información. Cuando haces en este formato, ya elevamos el nivel de la información compartida. En vez de simplemente presentar algo donde estás escuchando a una persona eh, hablando de sus ideas, Tú puedes tener eso en una grabación, entonces no hace falta venir presencialmente para, para escuchar a alguien hablar, se puede grabar esto. Entonces lo que hacemos es profundizamos pidiendo sus preguntas y yo utilizo las preguntas que ustedes mandaron para poder crear la presentación. y Al final, cuando terminamos, ojalá que hay muchas preguntas más y esta extensión, esta reflexión nos ayude a extender la experiencia para que realmente este desarrollo profesional les sirve a ustedes, que también es algo no solo divertido, pero que aprenden mucho. ¿no? Los beneficios de ese formato es que tienen tiempo para reflexionar. Algo que no es muy frecuente eh, cuando enseñamos, siempre bombardeamos la gente con mucha información, pero no tomamos suficiente tiempo para reflexionar y pensar realmente qué entiendo por esta información, cómo puedo utilizar esta información, realmente eh, qué tipo de retos me pone como profesional, como educador. Entonces, queremos uh, aprovechar de este formato para poder también documentar. Muchos de ustedes saben que el futuro de la educación ha cambiado todo con COVID, ¿cierto? Y ahora cuestionamos cómo documentamos, cómo evaluamos la educación. Y eso incluye cómo evaluamos el desarrollo profesional de los docentes. Y parte de esto es tener documentación. Tienen el video reencuentro y van a tener sus reflexiones y van a tener la presentación en powerpoint y van a tener todo para guardar juntos reflexionar y profundizar en el mejoramiento de nuestra profesión entonces eso ayuda mucho en la documentación de evidencia que hemos crecido con la información ya entonces también existe la posibilidad de Visitar de nuevo, o sea, la, el video pre-encuentro y también el video eh, ahora, que estamos haciendo ahora, para poder tener el tiempo de profundizar en cada uno de los puntos que tenemos.